Sí. buenas tardes. Yay, yay, yay, Luna negra. Contradiction en los controles. Podría sí. oveja negra. Sí, uno, dos. Uno, uno, dos. Sí, sí, sí, Esto suena Esto suena Vivas, vivas vivas sí, sí. sí, Vivas Esta es la unión, batallones femeninos y zapatos de tacón, bailamos y rimamos, de los hombres, los hemos encontrado la inspiración, esta es la unión. Esto se ya con día lo que pasa, cuando no hay en casa, el necesario para sobrevivir, a dos mis agujetas, pero el cabello suelto, es hora de prenderme y llevarme sentimientos resentimientos, y el si hemos violento, el viento duro de Mucha prisa. Había antes mencionado una mechiza o oveja negra. ¡Patriarca, coge! ¡Rae! ¡Es privado, el ¿eh? cielo ah, ¿eh? sí. bueno, normal! ¡Yo, no yo no soy tu princesa, yo no soy esta guerrera. guerrera! ¡Que lucha día a día y como todo no como cualquiera! ¡No somos tus princesas, somos, somos esta guerrera! guerrera. Yo me no he metido rifando en el macrophone, en la tarima! y donde sea! a sus esposas ay estás enojada porque está arreglando a poco no les han dicho ese chaval no. si lo aplican si lo aplican no se hagan pues así así ninguna mujer necesita estar arreglando para enojarse así nacimos eh así somos así somos, somos. peores cucado ja, también así. <risa> I'm I see my side un buen inicio de toda una época una época importante aquí de unión y de cultura entre toda la gente que estamos y que se aproxime más y más banda para ustedes un fuerte ruido también aquí para esta mujer grandiosa que es Carol que está aquí enfrente de mí